Una horita, al inicio de la carrera, y bueno, y bastante toma pero a nivel de medida ya bastante parecidos, ¿eh? Perfecto. Sí, sí, porque cuando llego aquí al punto que me molestaría un poco... Sí. ¿Y con esto qué? ¿Medalla ya, ya, o no? Esto, sí. De hecho, te lo hacen de también. Cinco días después de la lesión, y si me llegan a decir que con todo el tratamiento que hemos hecho tanto a nivel médico como a nivel fisio podríamos andar completamente bien y completamente normal no me lo hubiera querido siete y media locos y estoy más nervioso para arrancar el directo y que nos funcione bien el internet el modem bueno todo lo que os estuvimos enseñando ayer en el unboxing del canal de bh link aquí abajo y link aquí arriba que no por el propio tobillo. La verdad es que sé que muchos estáis preocupados, pero después de pasar la revisión médica aquí sin problema y que me hayan visto, Isma, que ya me había visto en Barcelona, y los otros dos fisios que tenemos aquí en Más hostia, la verdad es que miedo ninguno. Cosas pueden pasar siempre, pero... Y para todos los que me habéis dicho estos días, ¡eh, prudencia, vigila tal, sé que no me creéis, porque sé que os pensáis que el jabalí está loco, pero de verdad, si no eh, estuviera... 100% seguro de que, uh, como os decía, eh, que pueden pasar cosas etcétera, pero de que entre el taping, entre la recuperación y entre cómo está el tobillo ahora, tanto por lo que han dicho los médicos como los fisios, um, pues que la cosa es segura hacerla, no lo haría. Sé que no me creéis, pero en momentos así, quien tiene que tomar la decisión siempre es el propio deportista, en este caso yo, y eso sí, Sé que muchos pensáis, hostia, esto la gente, tal, mal ejemplo. Uh, yo creo que mi cometido aquí no es dar ejemplo, sino hacer las cosas que me salgan del corazón. Y eso sí, avisaros de que si alguna vez os pasa esto, lo más prudente es primero ir al médico, luego pruebas y luego incluso quedarse en el sofá. Pero como yo no soy así, pues tengo que hacer lo que me pida el corazón, eso sí, con cabeza. Venga, vamos para allá. Me pongo la mochilita. Aquí atrás tenemos el modem y en cinco minutos empezamos el directo, loco. ¡Vamos! Ya estamos aquí, ya estamos aquí 100 gandules por la mañana in the morning, que nos hemos despertado. Bueno, vamos a contar un poquito lo que estamos haciendo. Ahora os presentaremos a Evita, ahora os presentaremos la carrera, ahora os presentaremos hacia dónde estamos yendo, porque estamos yendo hacia el starting line, las salidas son entre las 8 y las 8 y media. Y a nosotros nos han puesto en el grupo A, es decir, en el grupo de los pros. Señal que no saben quiénes somos. Ay, madre. Venga, vamos para el grupo A, que ya están por aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bueno, primera caída del día. Dale, dale, voy bien, voy bien. Oh. Oh. Primera caída aquí, a la que tocas raíz o a la que tocas piedra mojada, te vas al suelo con mucha facilidad. Ahora mismo la mejor señal de que el tobillo está recuperado es que jabalí ramer, ¿eh? fijaos por donde venimos. Yo ya no podía más, no podía aguantar el ritmo. Vale, okay. Y me ha tocado poner pie al suelo. 2000. 600 metros y fijaos eh, que andando prácticamente voy al mismo ritmo que los que van pedaleando y casi que he preferido poner pie al suelo, respirar un poco, porque sabéis que técnicamente incluso es bien jodido. hacer un poco de Kate Winslet en Titanic, más conocido como Titanic, Y aquí, a nuestra derecha... ¡guau, chaval! Momento decla, de momento emoción. Lago a la derecha y mirad a la izquierda, ¿eh? Mirad, mirad, es que venimos de abajo del todo. Hemos subido un desnivel de mil metracos. Veníamos de mil kini. Estamos ahora en 2.600. Cada vez que vemos un fotógrafo, le damos nuestra mejor versión. Y aquí... Buah, chaval, hemos venido a disfrutarlo. Hemos venido a pasarlo. Hemos venido a sentirlo. Madre mía, me estoy orgasmando encima. Me he hecho un orgasmo encima que no se lleva. He mojado toda la braga. Vamos allá. Y aquí se acaba la tecla y cortaremos con un 3, 2, 1. Bajadita de la muerte. Acá tiene un poquito de descripción, un poquito de narración del jabalí que está bajando está ¿Viste? y está de contrasarpado. Viste, de repente vio una de derecha. ah, que la ras, clavó freno, y una de izquierda, se fue para la derecha y ahora en lugar de argentino aparece Luis Moya. Arras, Sazar, curva derecha, clavo freno, saca la pata, oh, epa, epa, epa, derrape, sigue vivo, para abajo, Carlos, por Dios, Carlos, trate de arrancarlo, Carlos. Epa. Iepa, Iepa, Iepa. Le estamos gozando, le estamos sufriendo, le estamos disfrutando en vivo y en directo en Radio Caracol! ¡La que vive, la que siente, la que narra! ¡Radio Caracol para ti, para mí, para la mamá, oh, para la abuela, para la anciana! ¡Uy, uy, uy, uy! Hemos salvado bien la anciana que tiene el tobillo como el jabalí ahora mismo, clava de derechas, sale a la luz y pa, pa, pa, pa, pa, pa! ¡Miramos! ¡Qué vistaca! ¡Lo están gozando, lo están sufriendo, lo están disfrutando! ¡Uh, uh! estás bien? Sí, bien? ¡Hostia! Te he visto volar, ¿eh? ¿Has volado? Uf, estás bien seguro, ¿eh? Vale, levántate tranqui. No, no, sí, sí. No te has hecho nada, ¿eh? Vale. Venga, viene Vita. ¡Hasta, hasta con estilo te caes! ¡Hasta con estilo te caes, jodida! Mirad, mirad, mirad, qué subidita loco. O sea, zona más técnica del día. Y aquí, venga, pero dejamos pasar a estos. Ok. Woo. How are you doing? I'm fine. So far, so really good. Fine. Wow. I'm what a crazy, what a crazy climbing, right? This is the best. Yes. One of best. That's it. That's it. <laughs> vamos wow. para allá. Me lo pongo yo. Venga, me pongo otra vez el de esto y vamos, vamos. Vale. ¿Qué significa finish or die? ¿Achieve or die? No sé. a Valenti, San Juan y Eva Garrido, que ahora. ¿Qué significa actitud? o die. ¿Qué significa actitud? ¡Vamos! ¡Venga! Screams of delight of the finish line. No time to answer a ah. question. Ya estamos en la habitación. Que diréis, ¡menudo corte más brusco! Estamos reventados. Conclusiones. Punto número uno. Tobillo, perfecto. Punto número dos. Mira, mañana estrenamos la equipación de Se la Tormenta, be the fucking Storm. Entonces, link aquí abajo que ya la tenéis disponible en la Shopping. Punto número tres. El Twitch ha ido brutal. Mañana a las 8 de la mañana os esperamos a todos. Link aquí abajo a mi canal de Twitch que, joder, al final... Casi 30.000 personas en total viéndolo ha sido brutal. Pero para poder hacerlo tengo que llevar encima un modem que pesa 4 kilacos. Eh, no kilacos, no quilates, kilacos. Qué suerte que hoy en la parte central de la etapa, cuando venía la etapa madura, Evita Mamiro dice, ¿quiere que lo coja? Y yo quería ser galán y decir que no Trata de arrancarlo. Pero bueno, espero que liken al videaken, que lo hayáis pasado muy bien. Las tres caídas no han tenido consecuencia, solo que a Evita se le ha partido la patilla de cambio y ahora se la están cambiando, suerte que llevábamos una de repuesto. Y nos quedan cuatro etapas más. Van a ser duras porque me cago en 10, 2.500 metros de desnivel cada día. Cágate, lorito. Sobre todo esperamos que... No pase como ayer, que llovió, y pase como hoy, que ha hecho muy buen tiempo, para mañana vuelven a dar lluvia, pero estas mismas bajadas, en lugar de estar slippery, están empapadas y nos podemos matar. Así que, in mini patris, Espíritu Santo.